lo que queremos es, por una parte, reflexionar sobre cómo un espacio como el comedor, o en general un acto como la alimentación, puede tener contenido educativo, y hacer una reflexión desde el punto de vista pues, un poco más de marco, y esa será la primera información que tenemos, y, veremos, y después, desde un punto de vista, mucho más aplicado en lo que es la realidad. Desde Fuen, llevamos haciendo un trabajo intenso, educativa de un espacio como el comedor, un trabajo que no solamente se ha, se ha concretado en prácticas, que luego nos contarán, sino que también se ha concretado en algunas publicaciones, y en concreto, pues, he hecho ya un poco la, la, el inicio del acto para comentar que esta publicación, a alimentar otros modelos, hace un recorrido pedagógico desde infantil hasta secundaria, de una serie de actividades para llevar a cabo en aula, que nos permitan trabajar este tipo de cosas. Esto mismo lo hemos intentado hacer pedagógicamente. Bueno, pues eh, lo primero, muchas gracias a Fuen por invitar a, a una persona de Garúa. Eh, nosotras llevamos ya unos años trabajando el tema de la alimentación sana y sostenible en los centros educativos y fruto de esa experiencia es un poco lo que, lo que os vamos a contar. Eh, la, la presentación que, que voy a hacer tiene dos, dos patas. Una es la justificación de los motivos por los que se necesita otro tipo de alimentación en general en todas partes, pero en los colegios y los centros educativos en general en mayor medida. Y cómo además el comedor escolar eh, puede ser una herramienta educativa de bastante importancia. Sería la, se la segunda parte. Unas pinceladas porque entiendo que luego van a hablar los compañeros más de cosas más concretas. Entonces, ¿por qué otra alimentación? Primero porque la alimentación actual industrial nos enferma. Es una evidencia que cada vez hay más eh, enfermedades vinculadas al modelo alimentario y, y genera patologías y entre ellas una de las más evidentes es la obesidad. ¿no? Muchos de nuestros niños y niñas tienen ya tasas de obesidad importante. Porque además el impacto de la alimentación globalizada es enorme en muchos de los problemas ecosociales que tenemos. Desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad hasta muchos otros. Entonces es importante, tiene un papel muy clave en la transformación hacia los retos que nos encontramos. Eh, también porque eh, la alimentación es un sector eh, eh, central para nuestras vidas y el sector primario que es el que produce alimentos está en cada vez más deslocalizado y el, tiene mucho que ver con el abandono del medio rural y del éxodo, éxodo rural. Y eso, para recuperar una economía que tenga que, de cercanía, ¿no? que abastezca de alimentos en los territorios próximos, es fundamental. Y porque además hay, hay alternativas, hay bastantes alternativas vinculadas con el sector de la alimentación que se pueden poner en marcha. Eh, esta primera parte de un poco de los motivos va a ser como unas pinceladas, no me voy a detener mucho en los datos, porque, bueno, pues como va a haber más intervenciones, pero básicamente para hay un informe que es, el viaje al centro de la alimentación que nos enferma, que es de justicia alimentaria, que, que hace un repaso muy claro de todas las enfermedades vinculadas con la alimentación globalizada actual. ¿no? Y eh, cifra en 90.000 fa fallecimientos eh, en, en España vinculados al tema de la alimentación. Ahora veremos esto a qué, en, en qué se centra. ¿no? Pues desde temas de cáncer hasta enfermedades inmunológicas, eh, incremento de azúcar en sangre, obesidad, etc. Eh, pero además, claro, ¿por qué nos alimentamos de esta manera? ¿Por, por qué hemos, hemos, eh, hemos pasado de una alimentación sana, eh, una alimentación mediterránea, ¿no? de dieta mediterránea, a una alimentación basada en, en alimentos procesados, en gran concentración de azúcar, de grasas, de aditivos? ¿no? Fundamentalmente, la publicidad marca el, el, el patrón a seguir de todos los aspectos de nuestra vida y el de la alimentación no queda fuera. Para un dato importante que habla este informe es que el 80% de los anuncios destinados a los niños y las niñas tiene relación con una alimentación insana, es decir, alimentos procesados, eh, productos de, de pastelería muy rica en azúcar, etc. Eh, otra de las características del sistema agrícola es que utiliza eh, un montón de insumos químicos, pesticidas y fertilizantes. Eh, hay muchos datos que hablan de la relación que tiene la concentración de pesticidas, son además eh, compuestos bastante persistentes en, en el medio ambiente, con eh, contaminación de zonas, de suelos, de acuíferos, pero también con, por ejemplo, la desaparición o la disminución de las poblaciones de polinizadores, que son eh, seres vivos fundamentales para la vida y para la reproducción de la vida, para eh, producir nuestros alimentos. ¿no? Pero además también habréis oído estos últimos eh, días el tema del mar menor. El mar menor y, la, y, la, y toda esa, esa situación que se está dando tiene mucho que ver también con los fertilizantes. El exceso de nutrientes en el agua cuando no hay tasas de renovación de ese agua hace que se haya una proliferación de algas y esas algas eh, consumen el oxígeno del agua y a su vez pueden, matan a los seres vivos de, de esa, ese ecosistema acuático. Hay muchos datos sobre los efectos que tienen o la persistencia que hay de los pesticidas en los alimentos que comemos y que compramos. Este, este informe está hecho por Ecologistas en Acción, lo podéis descargar, luego si queréis también os podéis quedar con, con la presentación para ver los enlaces. Es un informe de, de, sobre los disruptores o los alteradores hormonales y sobre la concentración de pesticidas en los productos que comemos. En este caso he puesto solo una tabla sobre la concentración de diversos eh, pesticidas en frutas. ¿no? Bueno, pues el que más eh, concentración tiene son las peras, ¿no? según los estudios que han hecho, pero bueno, que podría ser cualquier otro, eh, entiendo. Y en cualquier caso están ahí y nos van, van entrando en nuestros cuerpos y se van acumulando en nuestros cuerpos, fundamentalmente en nuestros tejidos adiposos. Pero también tiene una relación eh, la alimentación actual con la desigualdad, las Personas o las familias que tienen menos recursos normalmente se alimentan con eh, alimentos más insanos porque son mucho más baratos. La producción industrial ah, genera alimentos de mala calidad y más baratos. Y vivimos en un planeta en el que ah, podemos hablar de obesos y famélicos. Es decir, mientras hay muchas personas que no llegan a los mínimos de alimentación necesaria para una vida digna y para un crecimiento adecuado, vivimos en otra parte del planeta que eh, las tasas de obesidad se van se van incrementando año a año, ¿no? y es fundamentalmente por esta, esta alimentación, también unido al sedentarismo de los niños y las niñas y en general de todas nuestras, nuestras formas de vida. Detrás de todo esto hay una serie de empresas que son las que eh, hacen la distribución y, la, y procesan los alimentos, que cada vez tienen más cuota de negocio con respecto a nuestra alimentación. Esta es un, un, una imagen de, un, de que cuando pensamos que tenemos mucha, mucha oferta de productos en el supermercado, que hay una variedad enorme, pero cuando eh, indagamos un poquito más, la mayoría de los productos son parecidos y además están, están, están detrás muy poquitas eh, empresas. ¿no? Entonces ve, vemos que en realidad lo, la, la supuesta libertad de alimentarnos bien no existe como tal y cada vez nos es más problemático alimentarnos adecuadamente, porque no encontramos productos a granel, no encontramos productos de temporada, no encontramos productos de cercanía, no encontramos productos hechos en, en unas condiciones adecuadas y que, por ejemplo, también nos importa las, la vida digna de cómo han sido realizados. Hay una página que se llama sinazúcar.org que ha estudiado la cantidad de azúcar añadida a los productos que consumimos, a muchos, muchos productos. Y aquí tenéis, por ejemplo, tres. Productos eh, eh, son unas fotografías bastante, bastante representativas y tienen en, en modo de terrones de azúcar la cantidad de azúcar añadida que tienen esos productos. Fijaos que, por ejemplo, estos tres productos son los típicos de cualquier merienda de, de nuestros niños y nuestras niñas. En una sola ingesta, que es una merienda, pueden eh, tener unas cantidades de azúcar bastante más eh, importantes de lo que deberían ser según la, la, lo que dice la, o, la Organización Mundial de la Salud de, de, de ingesta de azúcar diaria. Pero también, eh, sin prácticamente darnos cuenta, se han ido introduciendo una serie de aceites en nuestros alimentos como el aceite de palma. En la actualidad sí que ya es, existe por normativa la, la, la necesidad de especificar qué tipo de aceite vegetal eh, está, está en el producto, pero años, durante muchos años solamente se especificaba que eran aceites vegetales y entonces nosotras quizás en nuestra cultura pensábamos que era aceite de girasol, y porque si es aceite de oliva sí que lo suele especificar la etiqueta porque es un valor añadido. Bueno, pues estos tipos de aceites eh, que son más insanos que sobre todo los procesados eh, que, lo, que el aceite de girasol o el aceite de oliva están prácticamente en toda nuestra dieta, igual que una serie de aditivos que tampoco me voy a meter, como el glutamato monosódico, los conservantes, estabilizantes, etc. También tiene esto que ver con una, un problema ambiental grave, que es de deforestación de selvas para eh, poner la palma en sitios tropicales, porque es una palma de origen eh, africano que necesita... Eh, las eh, la climas tropicales para, para crecer. ¿no? Entonces se está dando zonas de deforestación enorme en Indonesia, Malasia, Colombia y algunas zonas africanas de donde es de origen para plantar los monocultivos que son muy muy agresivos con el medio ambiente. Pero además nuestros alimentos, de las características que tienen es que son, los llaman muchos autores petroalimentos, es decir, toda la cadena de producción alimentaria desde el paquete tecnológico que utilizan ¿no? pesticidas, herbicidas, hasta el envasado, o bien la, los túneles de plástico, eh, ti, el transporte, el procesado de estos mismos alimentos, las cámaras de conservación, etcétera, Todas, esas, todas ellas dependen del petróleo, con lo, con lo cual, ante una situación de emergencia de, en la que tendremos que pensar en una alimentación eh, ma, menos dependiente del petróleo debido al pico del petróleo y que va a ser una necesidad sí o sí, bueno, pues, ten, pues todo este entramado ¿eh? cada vez... Eh, habrá, que, mh, habrá que centralizarlo, habrá que eh, relacionarlo con una agricultura más cercana a, a la agricultura ecológica, sin insumos, etcétera para eh, desengancharnos de alguna manera del petróleo. Al depender del petróleo, pues también como es, es lógico pensar que tenga un efecto enorme sobre la crisis climática. Este es un, un estudio de Grain, una, una organización que trabaja por temas de soberanía alimentaria que eh, normalmente se adjudica a la alimentación un porcentaje de gases de efecto invernadero, pero que ellos lo que plantean es que si tienes en cuenta toda la cadena de producción, no solamente cómo se producen los alimentos, sino también los cambios en los usos de la tierra debido a poner monocultivos, o el transporte, el procesamiento, etcétera, incluso la fase de residuos, es decir, sabéis que tiramos un montón de alimentos en buen estado, un tercio de los alimentos de buen en buen estado se tiran a la basura. Bueno, pues si tenemos en cuenta todo esto, el, el, el impacto de la alimentación mundial en el cambio climático puede ser entre un 44 y un 57%, es decir, que solamente vincula, eh, hacer propuestas para una alimentación más sana y sostenible podríamos eh, tener una herramienta buenísima para eh, combatir la crisis climática. Eh, se dan casos en nuestro comercio de alimentos tan absurdos como este que os pongo aquí. ¿no? Eh, los alimentos tienen, eh, entran y salen por las fronteras prácticamente sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, de lógica. ¿no? Si preguntásemos a cualquiera de nuestros niños y niñas pequeños si tiene lógica que por la frontera estén cada día entrando 92.000 kilos de patatas de Israel y que además estemos... Eh, importando 220.000 kilos de patatas de Reino Unido mientras se exportamos 72.000, pues es que eso no tiene ningún, ninguna lógica, desde luego desde la, las cuentas de la tierra no, desde la lógica de las personas tampoco y solamente detrás de esto tiene una, hay una lógica empresarial ¿no? que es dónde eh, colocar los, los, los productos ¿no? y esto eh, de alguna manera es relativamente sencillo optando por productos de cercanía, intentando revitalizar el medio rural y apostando por una economía más de cercanía. Otro de los problemas que se han venido dando en los último, en el último, durante el siglo XX es la desaparición de un montón de especies de la, de la agricultura, un montón de ellas, 75% dicen muchos de los estudios. ¿Esto qué significa? Que eh, las, el, la agricultura industrial está basada en un paquete tecnológico que también tiene un poco de unas cuantas variedades de semillas híbridas que son las que adaptadas a ese paquete tecnológico. Si vamos a cualquier tienda, a cualquier supermercado y miramos la procedencia de las legumbres, por ejemplo, que están en cualquiera de las estanterías, veremos que hay muy pocas variedades, no como antaño estas tiendas de, que había en los barrios, ¿no? que en los escaparates había infinidad de legumbres distintas, que se compraban a granel y que cada una de ellas atesoraban una, un, un conocimiento cultural de esa semilla a lo largo de la historia y una, una coevolución de los campesinos y las campesinas con sus territorios. El, el tema de recuperar las variedades de semillas autónomas, autóctonas es también un, un, un tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque eh, necesitamos volver a producir las semillas en relación con los ecosistemas donde se producían. Cuando el paquete tecnológico no, lo que era, no, no es, es viable, tampoco lo va a ser esas variedades híbridas que están adaptadas a este sistema de producción. Otra de las características de nuestra dieta es que se ha, hemos pasado de una dieta mediterránea basada en cereales, en vegetales, en legumbres, etcétera, y comer ocasionalmente carne y pescado de buena calidad, a una dieta muy carnívora, excesivamente carnívora. Esto tiene un impacto, como habréis oído muchas veces, sobre el cambio climático, sobre la emergencia climática, pero también sobre nuestra propia salud, porque la ganadería industrial es una forma de producir carne que eh, está hormonada y con muchos antibióticos que también pasan a, a, nuestros, a nuestra salud. Tienen efectos sobre nuestra salud. Otros, otro de los temas es el pescado. Tampoco me voy a entretener mucho aquí, pero eh, en gran medida los stocks de, de pescado eh, de los mares están sobreexplotados y hay muchas de las variedades de peces que tienen, que tienen problemas para reproducir su población. Eh, ante esto hubo durante varios años la entrada de peces, de un tipo de pescados eh, de, zonas, de otras zonas del planeta, ¿no? como la panga, la perga o la tilapia, que en muchos, en muchos comedores escolares, en la mayoría de ellos se han desechado por temas de salud, acumulaban muchos metales pesados. También se puede dar esto en algunos tipos de pescados de piscifactoría, ¿no? que acumulen un montón, también tienen técnicas para el engorde y acumulan un montón de, de hormonados, y etc. Bueno, entonces existen alternativas. ¿eh? Existe la, una alimentación agroecológica que está más, más basada en una agricultura sin químicos, que respeta los ciclos naturales de las plantas, es decir, los cultivos de temporada, nos tenemos que empezar otra vez a pensar que a lo mejor en enero no tenemos que comer tomates o, y que tenemos que volver otra vez a pensar en los ciclos naturales de las plantas, que tiene un abonador orgánico que se integra en los ciclos naturales de la vida, que no genera problemas de contaminación, que se basa en la cercanía y en los productos <tose> locales, en, en los agricultores de cercanía, que vuelve a potenciar las variedades locales adaptadas a cada territorio y que apoya el medio rural. ¿no? En gran medida muchas veces cuando nos hablan de agricultura ecológica eh, hay algunos de estos aspectos que no se cumplen. Puede ser que nos hablen de un producto de agricultura ecológica con sello que sea un tomate que esté en, en, las, en, las, en los supermercados en enero y que además esté sobreenvasado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso tampoco sería viable. ¿no? Entonces, la agroecología es una forma de un planteamiento mucho más sistémico y que tiene en cuenta un montón de cosas más. ¿no? Y entre ellas, el los, la, las personas que producen los alimentos en relación con las personas que los consumimos en unas relaciones de compromiso mutuo. Bueno, eh, esta exposición, que, bueno, algunas de la, estas imágenes que, que veis son de la exposición que creo que conocéis todas y todos, que ha estado por los centros, que, que, que, bueno, pues habla de las claves para otro tipo de alimentación, ¿no? Y entonces, pues apoyar, a apostar por, por eh, pro, productos autóctonos de temporada y de cercanía, que es un poco lo que os vengo diciendo. Pero también lo, la, la economía de proximidad y volver a revitalizar el medio rural como el objetivo más, más eh, importante que tiene el medio rural, que es la, la producción de alimentos y, y una economía más de cercanía, ¿no? Por lo tanto, no tenemos tan, tan, tan lejos la, la, la dieta mediterránea. ¿no? Eh, el problema es que ahora tenemos menos tiempo para, para hacer las cosas, pero la realidad es que la, la dieta mediterránea está ahí, es patrimonio de la humanidad y tiene un montón de valores para recuperar. ¿no? El, el volver otra vez a cocinar en casa, no comprar productos elaborados y a su vez eh, con estos criterios en cuanto a la producción. Fijaos, este es, esta es la, la proporción de alimentos diarios que, eh, que nos, nos aconsejan para una alimentación sana. ¿eh? Eh, y lo que estamos haciendo ahora es que comemos prácticamente proteína animal en la comida y en la cena, en muchas casas ¿no? y, si, y algunas veces en las meriendas también. ¿no? Bueno, pues Esta proporción de, de, en, en cuanto a vegetales y frutas, más del 50% de la, de la ingesta diaria, eh, semillas, es decir, cereales... Eh, un 25% y proteína saludable, otro 25%. Y en esta proteína saludable también entrarían las legumbres, por ejemplo. Es decir, no necesitamos consumir tanta carne. Pero, ¿por qué el comedor es tan importante para avanzar en todos estos temas? Lo primero es porque a lo largo de la vida educativa de cualquier niño o cualquier niña se va a pasar muchas horas en el comedor escolar y... Es un, es un sitio de aprendizaje y es un sitio en el que eh, se va a promover la mejora de su salud. Es decir, si transformamos los menús eh, con criterios saludables, con criterios sostenibles, también van a tener ellos unas, un refuerzo en su propia salud. Pero además eh, podemos plan, plantear que es un conocimiento intro, eh, integral de un acto cotidiano. Es decir, a la vez que estamos transformando los menús en los comedores, que estamos introduciendo determinados productos, podemos utilizarlos desde un punto de vista educativo. Podemos eh, hablar de por qué son los motivos por los que eso se hace, ¿no? Y cualquier cosa que se practica, cualquier cosa que se interioriza, es una cosa que se, que se va, va a dejar impronta para el resto de nuestras vidas. Aprender a alimentarnos sanos y sostenibles desde pequeños va a suponer que cada vez eh, de, de adultos también vamos a seguir con, las, con esa forma de, de alimentarnos, ¿no? Y, es, es muy, mucho más fácil relacionar un tipo de alimentación sana y sostenible con los efectos que conlleva en el planeta y con las mejoras que podemos conseguir en nuestro alrededor. Es fundamental transformar la alimentación para transformar la cultura, para transformar las formas en las que vemos el mundo y experimentar alternativas es desde el punto de vista educativo muchísimo más significativo que eh, una mera... Eh, contenidos curriculares que se rejurgitan año tras año. ¿no? Todo lo que es más vivencial y más interiorizado eh, es mucho más fácil de entender y es mucho más fácil también de que, de que quede. ¿no? Pero además puede provocar, puede proporcionar coherencia con otra serie de los proyectos del centro, que están en la misma línea, desde los, la forma en la que los niños y las niñas se transportan al colegio, bicibuses escolares o ir a pie caminando al colegio, los huertos escolares, tiene mucho que ver o con, en general, la crisis ecológica y la crisis social que, que tenemos. ¿no? Se pueden vincular en gran medida. Y, además, eh, proporciona un valor añadido de cara a las familias, porque las, muchas familias están preocupadas por el tema de la alimentación, y el tema de que haya un comedor escolar ecológico y sostenible va a ser un valor añadido, pero además también les va a permitir a las familias trabajar en equipo la alimentación de casa con el colegio, aplicar los mismos criterios en la medida que argumentan otra forma de alimentarse. El comedor escolar es una herramienta educativa integral porque es un acto imprescindible. Podríamos a lo mejor pensar que otro tema, igual que respirar, ¿no? podríamos obviarlo en nuestro sistema educativo, pero un tema que es necesario para, para la vida es muy importante pensar que lo tenemos que revisar y lo tenemos que plantear. ¿no? Este valor actitudinal, vivencial, significativo que os decía antes, pero también permite un trabajo cooperativo y de convivencia. O sea, el, el, los, los comedores escolares son sitios también a veces de conflicto, ¿no? y a la vez que trabajamos... El tema de, de la alimentación también tenemos que trabajar este espacio como un espacio de cooperación. Un lugar de experimentación y también eh, lo que un poco comentaba antes, la salud del presente va a ser la salud del futuro. Niños que de pequeños y, pe y pequeñas son obesos, es muy probable que de adultos sean obesos y que además tengan las patologías asociadas a, a ese tema. ¿no? Y luego tiene mucha relación eh, curricular. Aquí os he puesto algunos temas que, tienen, que, que, que pueden tener vínculos claramente con el comedor escolar y con otro tipo de alimentación, desde el cuerpo humano, la nutrición, la salud. ¿no? Todos estos, estos contenidos se dan en los currículums escolares. Trabajar de ecosistemas urbanos, ecosistemas rurales, qué diferencias hay, qué necesidades, un consumo crítico ¿no? en el día a día, la crisis ecosocial que tenemos, trabajar los, los principios de la agroecología, el comercio mundial y cómo está, por qué, se ¿no? pasan esas cosas como las patatas ¿no? que entran y salen por la frontera. Eh, ¿Cuáles son los sectores productivos más importantes para el futuro? ¿Cuál, o ¿Cómo podríamos repensar esos sectores productivos? Hablar de desigualdad, de justicia ambiental. Esos son contenidos curriculares fundamentales que están, como muchos otros, en, la, en los currículums escolares. Pero además, eh, desde, la, desde el momento que es una, una, una práctica, de que es un, algo vivencial, pues también... Eh, podemos trabajar la convivencia, el trabajo cooperativo, lo, lo, la, la experimentación de alternativas, evaluar las mejoras, trabajar el cambio cultural, ¿no? Y eso es algo como que es fundamental, integral y que tiene mucho que ver con, con el comedor escolar. Como os comentaba, pues tiene mucho que ver también o puede interrelacionarse en gran medida con otros proyectos del centro y que prácticamente en casi todos los proyectos del centro pueden tener una relación con el comedor escolar, ¿no? Y bueno, pues aquí os he puesto unos cuantos que ya han ido saliendo. También el centro como un espacio abierto a las familias, la posibilidad, por ejemplo, de organizar un grupo de consumo para familias que, haga, que sea una prolongación del comedor escolar en, en, las, en los hogares, eh, de trabajar, por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario en los comedores y, a su vez, eso, curricularmente, ver qué, qué, qué, qué cantidad de emisiones hemos dejado. De, de emitir a la atmósfera debido a esa, a esa cantidad de comida que no tiramos eh, investigaciones vinculadas en el entorno próximo, pues visita a, a medio rural o eh, también investigar otro tipo de ecosistemas en cercanía y trabajar en general eh, un tipo de, de educación mucho más significativa y mucho que, que vaya integrando todos los aspectos y fundamentalmente lo que está dispuesta es esto que tengo aquí, es ¿Qué alimentación? ¿Hacia dónde queremos ir? Eh, la, estas son unas fotografías de Peter Mensel, que es un fotógrafo inglés que hizo unas, unas fotografías de todo lo que una familia de distintos países consume a lo largo de una semana hizo una fotografía con todo lo que consumía a lo largo de la semana. Bueno, pues la, la fotografía de arriba es de una familia turca, podríamos decir que es una dieta mediterránea. Podríamos decir que es la dieta que teníamos nosotras y nosotros hace menos de una generación o una generación. Y que está basada en cereales, en aceite de oliva, en legumbres, en, en verduras, en hortalizas, etc. Y eh, la, la otra imagen es una familia californiana que como vemos tiene absolutamente toda su dieta procesada, eh, precocinada, ultraprocesada diríamos, envasada con un montón de grasas, de aditivos, de conservantes, de azúcares, ¿no? Bueno, pues este, este, este ir hacia un lado o ir hacia otro eh, tiene va a tener muchísimo que ver en, eh, en el futuro de la salud de nuestros niños y nuestras niñas, en la salud del planeta y también en cómo queremos que sea eh, el tema de la producción de alimentos con criterios de justicia social. ¿no? En, en el mundo se, se, se producen suficiente cantidad de alimentos, no llegan a todas las personas porque hay una serie de poderes detrás ¿no? de multinacionales que hacen que esto no sea así, pero en realidad no, no eh, o que incluso detraen eh, alimentos para producir agrocombustibles, ¿no? por ejemplo, o, o que generan monocultivos para dar de comer al ganado industrial. Bueno, pues esto es lo que tenemos en disputa y es tan importante, es un, es un tema tan importante, es tan vivencial, es una cosa por la que no, que no podemos obviar porque entra en nuestros propios cuerpos, que es lo que tenemos que enfrentar en el futuro y es la justificación que tiene de apostar por otro modelo alimentario. Y bueno, yo me quedo aquí. Muchas gracias. Voy a contar un poco las prácticas que nosotros hacemos en torno a alimentación en, en nuestras aulas. Retomando un poco lo que decía Charo, ¿por qué es importante trabajar en infantil alimentación? Bueno, porque los hábitos y las conductas alimentarias que se instauran en la infancia... Eh, suelen mantenerse y perdurar hasta la vida adulta y son las que van a determinar nuestro estado nu nutricional. Por lo tanto, es súper importante que empecemos a trabajar y a concienciar a nuestros niños cuanto antes. Eh, los niños se relacionan con su entorno a través de la manipulación. Entonces, incorporar alimentos en las aulas, talleres de cocina, va a hacer que aprendan, que adopten <coughs> ese tipo de alimentos en su alimentación y sobre todo que, que se diviertan, ¿vale? dar un toque divertido al tema de la alimentación. Nosotros hace un, un par de años, las tutoras que estábamos en tres añitos, en infantil, a la entrada de, del colegio, nos dimos cuenta que eran niños que tenían muchos problemas para probar alimentos nuevos. Muchos de ellos no conocían ni siquiera todas las frutas, que frutas como mango o aguacate, todavía no, no sabían cómo eran, no la habían probado nunca y, y se negaban a probar cosas que no eran de su alimentación que llevaban en casa. Entonces decidimos hacer un proyecto en el que incorporara pues, temas de, de alimentación y lo llamamos Aprendiendo a Cuidarse. Es verdad que también tratamos otro tipo de, de hábitos saludables, como era pues, fomentar el deporte, la higiene y la sensibilidad infantil, pero nos centramos mucho sobre todo en el tema de, de la alimentación. Eh, nos dimos cuenta que había que trabajar con los niños, pero por otro lado también había que involucrar mucho a las familias porque la influencia de los dos ambientes, tanto familia como cole, es lo que va a hacer que los cambios perduren en los niños. Entonces decidimos hacer una charla-coloquio sobre alimentación saludable destinada a, a todas esas familias. Bueno, fue un éxito, de hecho tuvimos que repetirla. Y bueno, entre los temas que tratamos eh, eran temas pues, que estaban muy, muy en nuestro presente, como era por qué utilizar alimentos naturales en lugar de alimentos procesados. Eh, hablamos sobre esos alimentos de moda que parece que, eh, que con comer un día avena pues ya estamos salvados y no hace falta cambiar nuestro hábito alimenticio. Entonces, bueno, tratamos mucho todos esos alimentos de moda y cómo incorporarlos. Hablamos mucho sobre los mitos y las falsas creencias sobre la alimentación. Desgraciadamente hay muchas familias que hoy en día piensan que dar colacao a sus hijos les está ayudando a crecer. Vale, y ahora vamos a ver qué es el colacao. No, sin eh, y sobre todo nos pedían formas de introducir nuevos alimentos, ¿vale? Porque si introducimos nuevos alimentos de una forma aburrida, pues no la van, no la van a incorporar en su dieta. Nuestros niños. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como, como decía y como también contaba Charo de sinazucar.com, ahí tenemos el famoso Colacao, que para muchos padres todavía, a día de hoy, es un superalimento que tienen que tomar a diario para que puedan crecer sus hijos. Y si lo analizamos, pues veis que el 80% es azúcar. Luego hay otros alimentos de moda ¿no? como la leche de almendras, que si nos paramos a analizar las etiquetas, pues en verdad debería poner eso, ¿no? agua con azúcar y un toquecito de, de almendra, ¿no? porque el componente mayoritario también es azúcar. Y luego también nos detuvimos un poco a leer etiquetas ¿no? y a enseñarles a huir de estas etiqueta etiquetas que tienen una parrafada tan grande, no? Eh, apostamos siempre por alimentos que vengan sin etiquetas para nuestros niños. Como veis ahí en una no pantera rosa, que desgraciadamente es, es una merienda muy habitual en nuestros niños a diario, pues el primer componente vuelve a ser el azúcar, aparte de aceites vegetales. Otra cosa que hicimos para destinar a las familias eh, fue hacer... Fue hacer eh, un show cooking con, con el profesor de hostelería de Hipatia, César Oribe, compañero. Porque las familias también nos decían que no sabían cómo incorporar ese, ese tipo de alimentos y hacerlos atractivos para que los niños quisieran comerlos. Entonces, pues dedicamos una tarde a hacer tres recetitas con alimentos de temporada y que eran llamativas, ¿no? Decimos unos espárragos verdes frescos en tempura, un tartar de tomate con jamón, que es una cena súper saludable. Y un zumo de zanahorias y pompas que era muy divertido, ¿no? Porque el tema de las pompas ya atraía a los niños y se lo tomaban. Y en verdad se estaban tomando zanahoria. Esta actividad también fue un éxito. Mientras tanto, con nuestros alumnos, pues también metimos la, la comida en el aula, la, la cocina. Entonces empezamos con un proyecto que decidimos llamar Yo me lo guiso, yo me lo como, porque ellos iban a convertirse en los, en los cocineros de, de sus casas. Lo primero que hicimos fue salir al mercado. Había niños que no habían ido nunca al mercado, porque con el ritmo de vida que llevamos, pues la compra que hacemos la hacemos en los, en los supermercados, en, las, en los grandes almacenes. Entonces muchos niños ni siquiera habían ido nunca al mercado. Afortunadamente tenemos el mercado de la estrella, a cinco minutos del cole, entonces fuimos dando un paseíto, les enseñamos lo que era un mercado, vimos los puestos que había, ¿no? veíamos que en los, sobre todo en los puestos de frutas y verduras, los que más se repetían, los alimentos que más se repetían eran los alimentos que estaban de temporada. También analizábamos que los alimentos que eran más baratos eran porque eran de temporada y los que estaban más caros era porque no tocaba comerlos en esta época. Eh, la, eh, la verdad que los niños disfrutaron mucho y compramos eh, una serie de alimentos para poder cocinarlo, cocinarlos en las aulas dentro de, de una receta. Ahí llegaron los talleres de cocina en lo que, los que cada niño y cada niño se traía de casa un tupper vacío, se traía su delantal, se traía su tablita para cortar... Se traía su cuchillito de plástico y eh, todo lo que iban a necesitar para, para cocinar en el, en el aula. Las recetas que hacíamos, por supuesto, eran saludables. Entre algunas recetas, pues hicimos un guacamole, hicimos hummus y los niños lo preparaban. Cuando terminaban, lo metían en el tape y se lo llevaban a casa y esa era parte de la cena de ese día. Obviamente, un niño que ha estado preparando esa, esa receta en clase, que ha estado experimentando, que ha estado probando los alimentos y que encima lo lleva para que cene la familia, está más predispuesto a probar nuevos alimentos que un niño que le viene ya hecho desde, desde casa. Entre otras actividades que, que incorporamos y que a día de hoy seguimos haciendo, fue hacer nuestro propio pan. Eh, aparte de trabajar conceptos como la báscula, el peso y todo eso, eh, hacer pan es súper divertido. Entonces, bueno, pues nos convertimos otra vez en, en cocineros y empezamos a hacer pan. Huíamos un poco de las harinas refinadas e y empezamos a incorporar pues, las harinas integrales, ¿no? que eran mucho más saludables. Nosotros hacemos pan, compramos unas panificadoras, las podíamos, o podíamos hornear nuestro pan y nos lo comíamos en el desayuno. Y a todos nos había, pues, ricoísimo. Algunas veces hemos tenido algún padre panadero que encima nos ha echado una mano y nos ha salido un pan todavía más rico, supuesto. Otra de las actividades que hacíamos, eh, que, que hacemos, es descubrir alimentos. Vale, hay niños que han probado el chocolate, pero nunca han probado el con leche, pero nunca han probado el, el chocolate puro. Entonces, bueno, pues una de las actividades fue traerles un cacao de 90% de un chocolate con 90% de cacao. Al principio, pues claro, todos lo veían súper raro porque no lo habían probado nunca, pero luego les empezó a gustar. Hacíamos actividades motivantes, como es pues la, la inicial de nuestra letra. Hicimos unas especie de chocolatinas y luego se lo comían todos encantados. Otra de las actividades que hicimos fue batidos saludables. ¿no? Empezamos a traer frutas que no solían comer en casa, huíamos un poco de la manzana pera plátano que es lo que más toman en casa y empezamos a traer piña, pues eso, aguacate, mango, papaya. Entonces cada niño pues, hacía su recetita y hacía su, su batido. Y luego en las mesas pues, hacíamos una especie de cata y cada niño probaba el, el que más le gustaba. Eh, cada uno decidía cuál era el que más le había gustado se lo escribía en un papelito y lo mandábamos para casa para que en casa pudiese fomentar el volver a tomar ese tipo de, de batidos y muchos de estos niños han incorporado gracias a esta, a esta actividad batidos así saludables en casa Otras de las cosas que hacemos es cuestionarlos también lo que, lo que comemos ¿no? todos los años eh, es una práctica que yo además siempre hago eh, nos contamos qué es lo que desayunamos al principio de curso entonces, bueno, al principio de curso, pues casi todos desayunan con leche, bollería, ¿no? Entonces, según vamos trabajando la alimentación y los hábitos saludables, vemos que van incorporando poco a poco fruta en el desayuno. Es un poco triste, pero solo el 30% de los niños comen fruta todos los días, y eso es algo que tenemos que intentar que cambiar poco a poco. También, como decía Charo, ¿no?, eh, trabajamos lo que sería nuestro plato saludable, ¿vale? No me voy a parar más porque ya lo he explicado muy bien Charo. Y también, sobre todo, damos opciones para llevar al, al recreo cuando nos toca desayuno, ¿vale? Eh, huimos un poco de los zumos, apostamos más por los batidos porque trabajo, porque tomamos más fruta y huimos de las galletas y, y dulces refinados <coughs> apostando siempre por la, la elaboración en casa de, de bollería masa. Con todo este proyecto nos dimos cuenta que habían cambiado muchas cosas en nuestros niños, que era más fácil que probaran nuevos alimentos, que los habían incorporado a, a su dieta y que sobre todo se habían divertido mucho, tanto familias como niños como profes, nos lo habíamos pasado fenomenal. Entonces, es importante favorecer a nuestros hijos el, su desarrollo dejándoles intervenir en la cocina, ¿vale? A veces la, nuestra cocina es una estancia un poco prohibida para los niños y no debe ser así, ¿vale? Puede ser un juego, es divertido, es un tiempo que pasamos en familia y sobre todo les estamos fomentando el que puedan probar otra serie de alimentos mucho más saludables. Obviamente nosotros como profes y como adultos tenemos que ser reflejo de eso que queremos conseguir, ¿vale? siempre dándole hábitos. Y por último, obviamente modificar nuestro entorno es muy difícil, ¿no? porque como decía Chalo, simplemente económicamente es mucho más barato lo que no es sano, está mucho más potenciado para niños, tú vas por el supermercado y todo lo de niños tiene unos dibujos súper atractivos, siempre te regalan algo, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser fácil, pero sí que debemos seguir trabajando juntos para, para poder promover e instaurar una alimentación saludable en todos nuestros niños y nuestras y yo quería eh, esta charla hacer dos partes. Una, contar una cosa, una historia mía personal, va a ser rápida, pero creo que además eh, viene bien a todo lo que estamos contando. Yo pertenezco a una generación donde íbamos a comer la mayoría a casa porque estaban nuestras madres y yo comía como, como un capitán general. <risa> Cuarto de GB, más o menos, no, quinto de GB, eh, que se tiene 11 años, 10 años, muy, muy pequeño. Mi madre me dijo, oye, mira, que yo me incorporo otra vez. Había, había dejado ella de, de trabajar para, para tener a mi hermano y a mí. Dice, yo vuelvo a trabajar, eh, te tengo que apuntar a comedor y apuntarme a comedor. Y yo, ostras, qué mal lo pasé. <risa> y tengo un recuerdo nefasto del comedor. Tanto es así que dije a mi madre, oye, quítame de esto. <risa> ¿Qué es lo que vas a hacer? Me hago, yo, me hago yo la comida y me decía mi madre, vas a hacer toda la comida. ¿Tú sabes hacer la comida? No, tengo pero me da igual. Dice, bueno, pues algo fácil, mañana vas a hacerte espagueti. Y me lo dejó todo perfectamente, pesadito, el agua, todo, lo repasé. Y llegué a casa emocionado, porque claro, me dieron una llave, yo me sentí. Y, y puse a hervir el agua y puse los espagueti y me quedé mirando y dije, ¿no pues, me voy a comer la mitad? Porque no entran. Se sí, ha debido a confundir mi madre, porque de verdad eh, yo pensaba, digo, bueno, pues como la mitad, la otra mitad. Bueno. Y al rato veo que, que, oye, que esto empieza a ceder y tal. Y la experiencia de verdad me marcó muchísimo. Y lo digo completamente en serio: para mí fue un punto de inflexión. A partir de ahí, fue una pasión por la cocina que ya directamente pues empezaba a darme cuenta de muchas cosas. Yo no odiaba la judía verde. Yo odiaba la judía verde recocida y con tomate orlando de ese que me ponía enfermo. So, y yo no odiaba la legumbre, yo odiaba aquellos guisos que entiendo, ¿eh? luego también entiendo la complejidad de co cocinar para tanta gente, no es nada sencillo. Pero sí si es cierto que es importante eh, conocer el producto, por supuesto, pero yo creo que es muy importante, y pues, pariendo para mi casa, es importante que aprendan a cocinar. Es que es la mejor manera. No va a haber mejor manera si realmente no, no hay ese conocimiento. ¿vale? Entonces, bueno, esto, mi historia personal ya, ya está ahí. Ahí lo dejo. Yo creo que es importante también animar a cocinar. Eh, nosotros en Hipatia sí que hemos hecho actividades, pues igual que comentaban con el pan, pues con otras cosas. Pero no deja de ser algo más, no sé, más puntual, no, sé, ¿no? Hacer una masa de pan o hacer unas galletas o hacer algo así. Pero sí se, puede, sí se puede meter en un montón, en un montón de, de actividades y, y además es algo que te va a servir de, de por vida y además es algo que directamente te va, estar, te va a estar formando, te va a estar sensibilizando y vas a estar aprendiendo. Y de verdad que todo el mundo que lo prueba eh, pues salen encantados y cada vez nos pide más, sobre todo de primaria, oye, podemos hacer esta actividad y tal... No nos es sencillo muchas veces porque bueno, nosotros eh, tenemos una actividad que ahora contaré de la manera más rápida que sepa eh, ahí en el core en el formación profesional y siempre la cocina está como muy, pues como muy solicitada pero sí, sí es cierto que siempre, siempre ha sido actividades muy, muy, muy chulas. Entonces eh, yo estudié cocina, estudié el, el antiguo plan que había de formación profesional luego hice un, un, un posgrado en, en, en gestión y estuve como unos 14 años antes de ser profe unos 14 años como profesional rotando restaurantes, hoteles etc. En 2011 empezamos en Hipatia y en Hipatia era todo un reto, nos encontramos un, un comedor completamente diáfano, enorme eh, con una cocina que estaba pensada para, para, para, para ser una colectividad pero, pero luego finalmente todo se unificó al edificio de primaria y ahí nos tuvimos que empezar a eh, reinventar ese espacio se llamó Bitácora y, y en ese espacio, eh, bueno, actualmente es un poco el epicentro. ¿Qué hacemos nosotros en, en Bitácora? Pues eh, básicamente formar al, al alumnado, pero desde muchos eh, puntos de vista, no solo aprender a, a cocinar. Eh, nos llama mucho la atención, sobre todo la gente que entra en primero de grado medio, una de mis preguntas sobre la que suelo hacer, ¿por qué has escogido esto? Pues realmente, hombre, últimamente está muy mediatizado todo, ¿no? El Masterchef y el otro y lo demás. Pero sí que es verdad que pocas veces me he encontrado decir, oye, tengo curiosidad por aprender sobre el producto o aprender por, por otra serie de, de cosas, ¿no? Tanto es así que si un niño no sabe, o una niña no sabe distinguir a esas edades, pues no sé, sea, un Kiwi un no sé cuántos, ¿vale? pero que no sepas distinguir un calabacín de un pepino, oye, pues por ahí hay que por ahí hay que empezar, ¿no? Y entonces para nosotros eh, la base es empezar por ahí, empezar a conocer de verdad el, el producto y de qué manera mejor puedes empezar a conocer el, el producto, pues que manipulándolo, que cocinándolo y ver las, las distintas posibilidades. Y luego poco a poco pues eh, a, a, a base de, de, de machacar, porque es así, de machacar con muchos contenidos también teóricos. Luis ha estado presentando contenidos que nosotros ya tenemos totalmente metidos en, en nuestras asignaturas, pues eh, poco a poco, poco a poco vamos consiguiendo todo esto. Nosotros queremos ser muy coherentes con todo lo que hacemos, y por ejemplo el menú que ofrecemos en, en Bitácora es un menú de degustación. Hoy en día... Cada vez la tendencia va por ahí, los tiros, pero los menús de gustación al final lo que permite es rebajar muchísimo la, la materia prima que se está utilizando y, y ser muy coherente en cuanto a temporalidad, en cuanto a cercanía, etc. etc ¿no? Y todo esto a nosotros pues, nos permite pues, pues crecer en ese sentido. ¿no? Y luego, aparte de bitácora, pues, eh, vamos apostando por otros por otros itinerarios, ¿no? eh, pues eh, empezamos algo así hace dos años, no sé, puede ayudar con Biopac, que, bueno, tres días a la semana eh, vendemos, eh, eh, bueno, desayunos eh, orientados hacia el alumnado, eh, pues que la tendencia es ir al chino que tenemos enfrente del, del cole, imaginad eh, el tipo de alimentación que hay ahí. ¿No? Eh, pues intentamos pues pues pues eh, eh, unos desayunos un poquito más más saludables Digo un poquito porque siendo siendo honestos, no podemos hacerlo todo lo que queremos porque si no el alumnado nos dice que tururú. no intentamos bueno ir poco a poco eh, llevándonos eh, bueno pues hacia hacia que cada vez pues les resulte más atractivo ese ese modelo que no es fácil ¿eh? que no, las cosas son como pues son la competencia es, es muy grande. El otro día me decía, profe, si es que por un euro me voy a ahorrar más y me dan tres palmeras de chocolate. Es que es difícil, es que esto es así, esto es difícil. Y, y, y, y contra todo eso, pues, pues no yo no quiero tirar la, la toalla. Hay una cosa que quería comentar que me he acordado antes, intentando bueno, planificar este, este, este rato, esta charla, que yo, yo decía, una de las cosas que más me marcó eh, estudiando hostelería, una asignatura que decía, ¿qué diferencia hay entre alimentación y nutrición? Era, era pregunta esa, ¿no? Eh? O cuál era la, pri la principal diferencia y tal. Y la principal diferencia entre alimentación y nutrición es que la alimentación es voluntaria. La nutrición no, porque lo que pase ahí yo no lo controlo. Entra en mi cuerpo y se metabolizará y ahí hay un proceso que yo no controlo. Pero yo sí puedo elegir que como, ¿no? Y eso, es, eso a mí me marcó mucho. Entonces yo creo que es un mensaje muy optimista, ¿no? Es decir, ¿puedo elegir yo lo que como? Claro que puedo elegir yo lo que como. Pero me tendrán que enseñar por qué hay que comer así o de esa manera, ¿no? Y ese es el, el, el trabajo y el, y el trasfondo. Luego lo que hay a nivel nutricional y demás, estupendo saberlo. Pero, oye, puedo elegirlo yo. Eso es importante. Cuando hablemos de modelos de, de alimentación... Yo creo que es importante saber eso, pues que yo lo puedo elegir y, y como lo puedo elegir, pues con formación y con mucha información y, y repitiendo y, des, y desde luego siendo muy coherente en este mensaje desde los más pequeñitos a, hacia adelante, pues se puede ir, ir, ir consiguiendo. Voy a poner alguna foto para enseñaros... Bueno, esto es el, el logo de, del cole y distintas actividades que hacemos, ¿no? Está el, el restaurante escuela, que es, es, es realmente por donde empezamos, luego los biopags, lo que he comentado de los desayunos, la cafetería, bueno, que es otra actividad que hacemos sobre todo con, con, con la formación profesional básica, por cierto, yo no estoy acostumbrado a estar hablando y que no me interrumpa nadie, me siento rarísimo, de verdad... Bueno, distintas imágenes. Aquí tenemos pues eh, alumnado en, en distintas, eh, eh, bueno, pues, eh, eh, cosas que vamos haciendo en, en la cocina para bitácora. Siempre buscando eso temporalidad. Intentamos, claro, pues buscar mucho la creatividad también. Eh, bueno, también eh, Esto es alumnado de formación profesional básica que. que, que Funcionan en, en sala, los de primero, los de segundo están en, en cocina también. Bueno, pues un modelo de, de carta, de, de un menú de degustación, siempre, siempre buscando la temporalidad, intentando buscar eh, recetarios pues, pues que, que puedan ser de, de, de cercanía, eh, todo lo más artesanal eh, posible, con mucha información a nivel también pues, de, de nutricional teniendo siempre una opción vegetariana, eh, no excluyendo pues no sé, pues distintas intolerancias alimentarias, eh, eh, pues, pues buscando todo toda esta línea, ¿no? Estos son desayunos que también hacemos para, para, para profesorados sobre todo, cuando quieren celebrar su cumpleaños de cosas, la oferta que que hacemos. Pues ya está. No, no, no, no, tienes cinco minutos más. Ah, vale. Bueno, pues esto es una muestra de, de cuando han subido los, los chiquitillos a, a hacer cosas ahí. A, pues siempre se han pasado pipa, la verdad es que eso siempre funciona. Bueno, esto es, es lo, lo que comentaba, eh, pues este material que yo creo que lo ha presentado incluso ahora, ahora Luis, ¿no? que, que también nos está bueno, pues ayudando, aparte también del blog de Tiempo para Actuar, que muchas veces sí que, sí que hay muchísimas actividades que nos ayudan a, a seguir haciendo esto. Pues a, algunas actividades, eh, hemos hecho, por ejemplo, catas en, eh, en, en o for, o formaciones específicas con producto de, de origen eh, ecológico. Esto es lo de los, los biopac, eh, lo de los desayunos estos que estamos dando tres días a la, a la semana. Algunos concursos que nos hemos eh, eh, presentado, algunos que han propuesto incluso desde el cole, ¿no?, para buscar algunas recetas y tal. Otro, el, otro que hubo una edición el año pasado, creo que fue allí en Rivas para buscar algún, algún producto, de, o sea, algún plato pues, que pusiera, pudiera representar un poco a Rivas. Eh, bueno, esto es el, el macro proyecto el, el de Aula Viva, esto sí que es espectacular, pero esto es común hacia, hacia todo. Eh, nosotros nos aprovechamos como, como nadie de Aula Viva, podéis imaginar, nosotros además somos, somos enchufados con eso. Y esto es, bueno, pues, nada, una muestra de unos chicos comprando el, el biopack este, esto es de que ya, ya empezamos este año con Aula Viva. Nosotros nos da un juego muy, muy grande. Y, ¿Y qué más? Y ya está. Y bueno. Y, y, y estos son mis compis, pues que los que quería poner a ellos. Y yo por mí, pues ya han terminado. Muchas gracias. Soy Carlos Carricova, el responsable y coordinador del, del comedor de, de Ipatia en, en Rivas. Ya eh, lo explico muy bien el por qué necesitamos una una alimentación más sana, más equilibrada, más sostenible. Pero claro, hay que llevarlo a un comedor escolar, a un comedor escolar donde en este caso eh, que nos ocupa eh, servimos unas mil comidas diarias a alumnos solo. ¿vale? Desde eh, un añito hasta los 14-15 años de los alumnos de secundaria que se quedan a comer. Eh, eso lleva un cambio de chip importante. Desde el 2013-2014, desde Fuen, aquí con Luis y de la mano de Garúa, como no podía ser de otra manera, eh, se llevó a cabo, eh, se puso en marcha el, el, el proyecto Alimentando Otros Modelos. Alimentando Otros Modelos que afectaba no solamente a lo que es la parte del comedor, sino también a, a lo que es eh, el proyecto educativo Fuen dentro de los centros escolares. ¿no? Eh, eh, en el comedor lo que, lo que se hizo fue eh, eh, a, a adaptar los menús a, a alimentación sostenible. ¿Cómo? Pues lo primero que, que se hizo fue que, eh, hablando con, la, con el proveedor, el, la, la persona que se encarga de la, de la cocina en, el, en los comedores de, de FUE, que es la misma empresa para los tres, para los tres centros que, que tenemos, eh, eh, adquirir un compromiso por su parte de eh, abanderar este proyecto con nosotros, eh, de facilitar eh, eh, las materias primas que le solicitamos, de, que sean de, de temporada, todo el, todos los alimentos de temporada, que sean eh, de producción ecológica, salvo la carne, el pescado y los lácteos, porque si no encarecería mucho el precio del, del servicio del comedor y eso tampoco lo queríamos, cambiar el de modelo de comedor eh, encareciendo a las familias eh, el cambio eh, y que fuera todo de proximidad. Eh, eso lo, lo se ha cumplido y ahí estamos. Eh, estamos teniendo los, los menús con más verdura, con más presencia de verdura en todos los platos, hemos quitado fritos, hemos quitado todo lo que era eh, precocinado incluso los alimentos que no eran precocinados pero que venían lavados y, y cortados como tipo patata que la patata para hacer tortilla la tenían congelada de una manera ya cortada para la tortilla eh, o si era para las patatas fritas o la verdura ya toda cortada congelada eso se ha cambiado lo cual ha cambiado también lo primero el sabor en los en, la, en los menús del comedor que ha costado y sigue costando porque el alumnado o parte del alumnado no continúa con el mismo proyecto fuera de, del comedor escolar. Eso son decisiones familiares que se está trabajando en ello. ¿no? Pero bueno, que se ha cambiado el sabor, es un sabor más puro, más, más, eh, más fuerte de las verduras. Eh, el lavado de las verduras lo hace cocina, por lo tanto, eh, ha aumentado también el trabajo para ellos pero que lo han asumido eh, con, de manera gratificante, porque ven que el resultado es bueno. De hecho, hoy hablaba con uno de los cocineros que le decía que iba a venir aquí a hablar de este proyecto y me decía que, porque hablábamos del tema de las alergias, porque ya sabéis que también hay un montón de, de alergias. En, el, en, en nuestro cole eh, tenemos como unos eh, 170 niños con algún tipo de intolerancia, alergia, eh, en menú especial, ¿no? Pero él decía que era fácil cocinar en esta cocina para estos niños alérgicos porque como no está permitido el uso de precocinados ni de eh, potenciadores de sabor tipo abecrén que, eh, eh, que pueden llevar desde trazas de pescado a trazas de frutos secos, eh, etc. Etcétera, etcétera, entonces es mucho más fácil controlar el tema de las alergias y que no eh, surjan eh, alergias en el comedor escolar, debutantes hablamos. ¿vale? Surgen debutantes con, con, con fruta que no han probado en casa, la fruta de pelo. El kiwi, por ejemplo, el año que pusimos kiwi, en la temporada del kiwi, eh, lo tuvimos que quitar una temporada porque es, debutaban muchos niños en el comedor, muchas niñas con el tema de la alergia, porque era la primera vez que probaban ese alimento. Entonces, eh, eso también es un hándicap eh, a la hora de la... De la de la implementación de este proyecto en el, en el comedor escolar. Eh, también en, el, en, este, en este proyecto otra de las cosas que, que, hay, que hacemos es que una vez a la semana el menú que se sirve en el comedor no lleva proteína animal. Es, eh, la, la proteína ese día va con la legumbre y después se complementa con eh, eh, las verduras eh, correspondientes o los cereales correspondientes. Eso ha costado eso ha costado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, hasta manifestaciones hemos sufrido en alguna ocasión por, por, el, por el tema del día, del día sin, vegano que, que, que le decían que decían ellos, ¿vale? eh, También porque el, el comienzo, bueno, pues eso, los, los comienzos son duros, el cambiar la filosofía de, de quitar unos huevos Villarroa de estos que están vienen congelados y demás que gustaban mucho, evidentemente, y había que repetir como cuatro o cinco veces los, los huevos, a cambiar a eso a una lasaña vegetal, que ellos cuando oían lasaña se quedaban en lasaña, no, no lo de vegetal, quedaban en lasaña, entonces la parte de dónde está la carne, pues es complicado de explicarles a, al alumnado, aunque eh, gracias al compromiso también, del de equipo de educadores y educadoras que tenemos eh, como monitores y monitoras en el, en el comedor, pues poco a poco se fue eh, adquiriendo esos nuevos hábitos. ¿no? Eh, eso eh, lleva a que tenemos una formación específica y continua con todo el equipo de monitores y monitoras, eh, con todo lo que tenemos que ver con, con el comedor, desde cocina, desde los propios cocineros, a las personas que sirven en, el, en la línea para explicar los productos, de vez en cuando sacamos una col para que vean lo que es, o sacamos un, un brócoli, aunque el brócoli es el plato estrella, aunque no os lo creáis, es el plato estrella, a ver, aparte de San Jacobo Casero, ¿no? Estoy hablando del, del colegio y patria, del comedor y patria, ¿eh? Porque después también, dependiendo del equipo de cocina, las posibilidades que hay en cada cocina, y, eh, eh, y las ganas que también pongamos en, el, en, en la preparación, pues salen mejor unos platos u otros, ¿no? Porque unos tienen más mano con la verdura y otros más mano con, con, con las legumbres. Eh, entonces, el, el brócoli es una cosa que, que, comen, que comen muy bien en, en, en Hipatia. No es, no, por ejemplo, las judías blancas, no. Las judías blancas y sin tropezones, como dicen ellos, sin el, sin el chorizo, pues no, no, no mola. Pero eh, estamos consiguiendo, eh, está, se está consiguiendo grandes avances en, en, en, al respecto. De hecho, ahora está eh, el, el día que tenemos como día eh, más sostenible, que es el día sin proteína animal, está camuflado en los, en los menús para que no los localicen fácilmente. Están, no son siempre el mismo día, porque es que cogían el menú y lo, y lo primero que iban a ver era el viernes que tocaba el día vegano. Y entonces ese día lo tenían marcado, incluso teníamos ese día muchas bajas en el comedor, aparte de dietas blandas, que solicitan las familias. Pero eh, eso se ha cambiado porque eh, comer unas lentejas y una pizza vegetal, eso no es nada malo. Entonces se les ha ido acostumbrando y se han ido, han ido viendo que no es malo comer sin proteína animal, que puede estar rica la comida sin proteína animal. Al igual que la lasaña de verduras, que al final la están echando de menos, la hemos quitado y la están echando de menos, pero hemos introducido un pastel boloñesa con legumbre, que está teniendo éxito también y que no lleva proteína animal. O sea, quiero decir que eh, ellos poco a poco se van, in van interiorizando, <coughs> quizás sin saberlo, la alimentación sostenible. ¿Vale? Eh, yo... Creo que ahora eh, eh, iríamos al debate, ¿no? de, sobre todo con las familias, el profesorado, porque to, todo esto influye, en el comedor escolar influye, un, influimos todas las personas que estamos en la comunidad educativa. No solamente es cuestión de, de los monitores, el comedor escolar es, es algo muy importante dentro del centro y dentro de la vida escolar de un alumno o de una alumna, porque son dos horas de su vida todos los días, dentro del ambiente del comedor, que son por un lado la parte de alimentación y por otra parte la parte de la, la, la vida social que se genera los, en, el, en, el, en el comedor, la, el, la hora y pico que tienen de recreo, de comedor, de patio, que ahí es donde se generan también muchos conflictos y que también aprenden a solucionarlos a través del diálogo, es en donde también participamos y realizamos actividades tanto del proyecto alimentando de la guía didáctica de Alimentando Otros Modelos, como eh, participamos dentro de las actividades globales del centro en los días especiales, como por ejemplo mañana el día de la no violencia, participamos en el comedor, las monitoras organizan una actividad para, eh, para, ese, para ese evento, para esa conmemoración, el día de la mujer, el día de la violencia eh, del 25N... Todo eso lo interiorizamos en el comedor porque el comedor tiene que ser también parte de la vida educativa del, del alumnado. Por una parte la parte de la alimentación y por otra parte la parte de, la, de, de las habilidades sociales que adquirimos y del, eh, de los valores que podemos adquirir en ese, en ese tiempo.